Sí, muchas gracias, Sara, por por la presentación y por invitarme a participar en este congreso. Es un verdadero placer participar. Como decía Sara, llevo mucho tiempo trabajando en cuestiones de género y en eh, a escala nacional e internacional y también en cuestiones de pobreza. No obstante, también… He... Creo en la participación de, la, de las personas, de la organización, de la sociedad civil en la toma de decisiones políticas. He trabajado en cuestiones de mujeres, de pobreza y todo esto me ha dado la oportunidad de entender a fondo estas situaciones. Voy a hacer una breve introducción y me han pedido que haga referencia a la Estrategia de Igualdad de Género 2020-2025, destacando algunas de las cuestiones y también aspectos ulteriores que afectan a la estrategia y a cómo llevarla a la práctica. La nueva estrategia de la Unión Europea tiene un enfoque de implantación dual o doble, con medidas que se combinan con la transversalización o la integración de la perspectiva de género. Y como feminista, este es uno de nuestros principales eh, objetivos. La presidenta von der Leyen, la presidenta de la comisión, así lo afirma, la estrategia identifica... Cuatro áreas temáticas la violencia, estereotipos de género y desigualdades de género en el mercado económico, en la economía y el mercado laboral junto con la brecha salarial de género, la brecha de los cuidados y, por último, pero no por ello menos importante, participación igualitaria en el proceso de toma de decisiones. También vemos que la estrategia de igualdad tiene en consideración, como debería, cuestiones clave como la transición digital y el pacto verde. No voy a pasar al analizar la estrategia, sino que voy a hacer breves referencias y menciones. Con respecto a lo que, en nuestra opinión, deberíamos ir desarrollando. La integración de la perspectiva de género dentro de esta estrategia en todos los ámbitos de acción... En, la Unión, en las políticas de la Unión Europea y la presidenta von der Leyen insistió en esto al presentar la estrategia sobre igualdad de género. Tenemos que influir en el resto de las estrategias aplicando la perspectiva de género de manera transversal. Por eso es importante que la igualdad entre hombres y mujeres se incluya en la agenda política al, mal, al mayor. Nivel, al más alto nivel en cualquier debate. La eh, igualdad de género es una cuestión de estereotipos de género. Como decía Sara, resistencia, reticencia por parte de muchas instancias. Por eso se debe dar especial atención a trabajar para suprimir y eliminar estos el, estereotipos al aplicar la estrategia. Además, hemos de colaborar entre todas las instituciones europeas y los Estados miembros para que todos naveguemos en el mismo camino junto con el diálogo público sobre cuestiones de igualdad de género a escala nacional y comunitaria, incluyendo a las ONGs, al sector de la sociedad civil a escala local, nacional y europea. Es muy importante cuando la Comisión Europea prepare el plan de actuación para llevar a la práctica la estrategia, es necesario que establezcamos un diálogo real y una consulta pública con todas las partes interesadas, incluyendo la sociedad civil, con el fin de garantizar la participación de todas las mujeres, incluyendo aquellas que están en situación de pobreza y exclusión social. Para ello hay que establecer una plataforma para que se escuchen sus voces. Otro aspecto que quiero señalar es que gracias a esta transversalidad de género necesitamos el, que, el, que los presupuestos sean sensibles al género. Todo esto influye en las políticas. Los, si los presupuestos están bien hechos, el impacto en las políticas es directo. El, Hemos visto los aspectos financieros y el daño que hicieron en las políticas de austeridad. Las mujeres se vieron más afectadas que el resto, por eso necesitamos aplicar la perspectiva de género en el diseño de todas las políticas y su implantación. Y como dije al principio, la estrategia dice que los Estados miembros de la Unión Europea deben invertir en la economía de los cuidados, algo que es absolutamente decisivo para la mujer. Necesitamos una implantación dinámica de la estrategia de igualdad de género para eh, cerrar la brecha eh, salarial de género. O sea, las mujeres constituyen el 50% del capital humano y de la, de la población activa en la Unión Europea y por eso las instituciones y Estados miembros deben reconocer este hecho y no negarlo. Además, el. El género, la perspectiva de género, se tienen que incorporar tanto en el Pacto Verde como en la estrategia de digitalización. No podemos avanzar en la era digital sin tener en consideración que hay mujeres y personas que viven en situación de pobreza y exclusión social, sobre todo aquellas que tienen ya más de 65 años. Último aspecto que quiero destacar es la violencia de género, que es una lacra que eh, nos afecta, es una cuestión muy concreta, es una de las principales causas de la pobreza y de la exclusión social. Por eso hay que destinar mecanismos específicos para debatir este tema de la violencia de género. Además de la incorporación de la perspectiva de género y en combinación con ello, la Estrategia Europea de Igualdad de Género debe garantizar que haya medidas claramente destinadas a abordar estos temas con compromisos decididos por parte de los Estados miembros, porque sin su ayuda no vamos a lograr nada. Tienen que asumir papeles de responsabilidad y de rendición de cuentas. Estos objetivos y medidas deben de tener en cuenta el factor de pobreza y exclusión social. Hay que encontrar datos. Dato suficiente. La señora Morillas va a insistir en ello, seguro, cuando hablamos de cuestiones de feminismo y género, sobre todo lo que tiene que ver con la pobreza y la exclusión. Encontrar datos no es fácil, nos faltan en muchos casos. Hay muchas lagunas y tenemos que encontrarlos. No quiero hablar más de la estrategia de, de igualdad de género, pero ahora, con el tiempo que me... Queda voy a responder a las preguntas que me plantean. La pobreza y la desigualdad de género son dos tipos de injusticia social. Minan y socavan los derechos humanos, el bienestar de las personas y su capacidad de desarrollar su pleno potencial en la vida. A pesar de todos los esfuerzos hechos para avanzar en la igualdad de género, las mujeres se ven en situaciones infravaloradas, eh, desfavorecidas en nuestras sociedades y por eso están en mayor riesgo de pobreza todas las estadísticas demuestran que la mujer las mujeres se enfrentan a mayores niveles cuotas de pobreza y a veces hasta el 65% más. Las mujeres en situación de pobreza están expuestas a dos riesgos y de injusticia. Basados en, en el género y en su situación de pobreza. Por eso, los aspectos de género son importantes y hay que hacer una monitorización estrecha para entender las formas específicas al género y las causas de la pobreza, para defender políticas y medidas adecuadas que eliminen la pobreza o la eviten. No podemos hablar de igualdad de género sin abordar la pobreza de género y al revés lamentablemente hemos visto que el porcentaje de mujeres entre los colectivos en situación de pobreza no deja de crecer. Los motivos y las causas de estos riesgos agravados para las mujeres deben estar en la agenda. De todos nosotros, deben ocupar un lugar destacado en la agenda política de la Unión Europea, los Estados miembros y de nosotros, las ONGs, en el contexto de la COVID-19. Más específicamente, reconocemos que el mayor impacto de la crisis ha afectado y seguirá afectando a las mujeres y a las niñas y a las jóvenes, sobre todo aquellas que se enfrentan a múltiples formas de discriminación basadas en el sexo, agravado por otros factores. Y es muy preocupante la situación de las mujeres en situaciones de vulnerabilidad de nuestros sistemas. Por ejemplo, aquellas que, pues, que son cuidadoras, eh, que están solas, las que se enfrentan a situaciones de violencia machista, las que tienen trabajos precarios, incertidumbre económica, aquellas que no disponen de un alojamiento seguro, que requieren cuidados o que ya se enfrentan a situaciones de exclusión social. Además de lo dicho, las personas que están intentando proporcionar asesoramiento, cuidado y apoyo en este momento de crisis, las personas que más nos necesitan son mujeres en todas nuestras sociedades. Y de nuevo, tenemos que tener en cuenta este factor diferencial. No es fácil para los miembros de las ONGs, los, las plantillas, el personal que trabaja directamente con personas en situación de pobreza y exclusión social, es difícil que no se sientan afectados emocionalmente por la situación tan compleja ¿no? de estas personas. Por eso hay veces que les cuesta separar y distanciarse. Porque su función es de diseñar políticas estrategias para suprimir estos problemas. Las realidades cotidianas de estas personas, las, las dificultades a las que se enfrentan son graves y tenemos que escucharles, prestarles atención. Por un lado... Reconozco las dificultades que tenemos nosotros, organizaciones de la sociedad civil, para prestar asistencia a personas en necesidad y promover las medidas adecuadas y desarrollarlas para crear eh, estrategias efectivas. Tomo nota de que hoy, con hoy, tenemos muchos miembros de ONGs, organizaciones de la sociedad civil, de tercer sector y tenemos representantes también de Administraciones públicas trabajando en cuestiones de pobreza. Estimados colegas, es muy importante para nosotros que trabajamos en el tercer sector que no olvidemos todas estas cuestiones. Tenemos que conocer el sistema político en nuestros países, en nuestras regiones, para poder hacer incidencia política y lograr los objetivos que queremos alcanzar. Tenemos que conocer el contexto de los problemas, identificarlos, verlos con detalle y ser conscientes de las legislaciones normativas, los derechos. El conocimiento para nosotros es muy, muy importante para diseñar estrategias efectivas. No obstante, con esto no basta. Tenemos que unirnos, colaborar, cooperar para crear una federación, para crear coaliciones, eh, sindicatos de OSCs, ONGs, ya sé que no es fácil. Hay que trabajar a escala local, nacional y europea. Juntos somos más fuertes, siempre más fuertes que trabajando solos. Os, os animo a compartir experiencias, conocimientos para hacer una mejor incidencia política, defender mejor los derechos de las personas más desfavorecidas. Parecidas. En tercer lugar, es absolutamente esencial que encontremos maneras y modo, métodos para transferir esos conocimientos y esa experiencia que hemos ido recabando sobre el terreno y transferirla, traducirla en políticas, estrategias, normativas, leyes. Hemos de encontrar maneras de cooperar, tener un di diálogo real, constructivo con la las o sea, administraciones públicas, los gobiernos nacionales, locales y el Parlamento. Los parlamentos y los gobiernos son muy importantes porque ellos desarrollan las políticas y las estrategias. Por eso nosotros tenemos que estar sentados en la mesa de debate, no podemos estar ausentes. Las administraciones públicas encargadas de aplicar las políticas tienen que ser conscientes de esos problemas, afrontarlos y las políticas tienen que estar encaminadas a dar una respuesta efectiva a todos los problemas. Algo muy importante para los funcionarios en el gobierno los parlamentos, las administraciones públicas, no importa lo buenas que sean las normativas, a menos que aborden y que atajen la causa raíz del, pro, del problema, no los resolverán, por muy, bien, por muy buenas palabras que tengan. Por eso queremos estrategias reales, efectivas, que aborden los problemas de las mujeres en riesgo de pobreza y para ello hay que escucharlas, invitarlas al diálogos, escucharles sus temores, sus luchas, encontrar la verdadera causa y los motivos de los problemas que afrontan. La única manera de tener estrategias políticas y medidas que tengan un verdadero impacto en la vida cotidiana de estas personas es darles un espacio, darles una silla en la mesa de diálogo. Siempre tengo en mente, en mente cómo funcionaba la democracia ateniense en la antigua Grecia. Las, el pueblo, todo el mundo tenía el derecho a hablar, a expresarse. Nuestro reto consiste exactamente en esto, encontrar modos, maneras, cauces para que la gente pueda expresarse y les podamos escuchar a la hora, cuando queremos crear políticas y estrategias. Un maravilloso ejemplo, si me permiten decirlo y voy a concluir con esto es la iniciativa que ha lanzado la, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza con estos encuentros con personas en situación de pobreza y exclusión social. Tenemos que hacer todas estas cosas sin dejar de lado en que las personas que es, están en situación de pobreza tienen orgullo y dignidad. No podemos olvidar esto. Son personas como nosotros. Tenemos un objetivo común, eliminar la injusticia, las desigualdades, y para eso tienen que estar sentados en la misma mesa que el resto, las ONGs, personas que viven en situación de exclusión social y representantes de las administraciones públicas, los decisores públicos. Concluyo con esto. Eh, estaré encantada de responder a las preguntas que tengan y de participar en el posterior debate. Muchas gracias. Thank you.